Muy bien amigos, hoy dibujaremos un oso panda y para iniciar con este dibujo ciro en la mitad de nuestra hoja y a este le anexaremos dos círculos más pequeños, ¿sí? recuerden que la base del dibujo siempre serán las figuras geométricas y por eso entonces vamos a partir de estas figuras circulares para nuestro oso panda este animalito pues como pueden ver es un animalito muy redondito muy pomposo muy rellenito y nosotros queremos a, también eh, desde el canal hacerle un homenaje porque Queremos eh, resaltar la importancia de esta especie para el planeta y de que eh, si no los cuidamos, pues vamos a terminar viéndolos solo en fotografías porque están en vía de extinción. Eh, mucha gente los tiene para mascota, mucha gente los tiene por la... los caza por la piel y pues es muy triste que el ser humano esté acabando con sus propios recursos. Muy bien, ubicamos la nariz en el centro, recuerde tener una buena muestra, ¿sí?, para que usted pueda ir haciendo referencia de ese dibujo nuestro panda pomposo y hermoso eh, vamos a ubicarle esas manchas que tiene eh, en la cara, en los ojos de pronto recuerden eh, no hacerle mucha fuerza al lápiz siempre lo voy a decir porque es una buena estrategia para practicar el dibujo listo, borrador a la mano, ir eh, quitando los excesos ir borrando lo que no necesitamos y vamos a ubicar los ojitos en eh, esas manchas negras que tiene nuestro panda que aún no son negras pero que luego lo vamos a poner los materiales que utilizamos para este dibujo fueron muy sencillos pues una hoja de papel, en este caso tengo una libreta de papel reciclado sí que es una buena forma también de cuidar el planeta ¿sí? estas libreticas las venden mucho en el mercado, son muy fáciles de conseguir y el papel es tiene una textura muy deliciosa para dibujar listo aquí vamos a manos otro material que utilizamos pues como pueden ver es un este portaminas es en 0.7 usted lo pueden hacer con su lápiz preferido y además lo único que usamos es borrador al final lo vamos le vamos a poner un poco de marcador negro sí y utilizaremos muy pocos eh, recursos realmente dibujar no es tan complicado como muchas personas piensan pero bueno, nuestro panda está saludando entonces le vamos a hacer la manito arriba y pues va a estar como arrodilladito, sentadito, va a estar saludando y va a estar de una forma muy jovial. Entonces vamos a ubicar esa gran panzota de, de, de panda. Recuerda que estos animales como comen mucho, entonces son, son muy pomposos, se las pasan grandes horas del día comiendo. Bueno, vamos a ir borrando excesos que no nos gustan, eh, miren qué fácil es borrar cuando no marcamos cicatrices en la hoja, cuando no marcamos cicatrices en el papel, entonces está sostenido con su manita izquierda, este eh, animalito, entonces vamos a darle forma, Él es negro en el pecho y su gran panza blanca, listo, muy bien, eh, las líneas las puedes ir trabajando de forma suave y suelta, sí, eso se adquiere con la práctica, si tú tienes algún dibujo para hacer, por ahí hay un amigo que me dijo, hey Leo, eh, salúdame en el próximo video y claro que sí, que lo vamos a hacer, este saludo lo vamos a poner acá en este momento para nuestro amigo, ya les voy a decir en este preciso momento les voy a decir, nuestro amigo se llama Juan David Rodríguez Moya y él hizo unos comentarios espectaculares en el anterior video y entonces me pidió que le dibujara un Ferrari F50, el cual ya estoy viendo para hacerlo. Y aquí va el saludo para nuestro amigo para que siga motivado dibujando, para que siga eh, en este mundo del dibujo que es espectacular eh, en algunos casos nos hará ricos en otro caso pues simplemente lo podemos pasar delicioso salir del estrés para volver a nuestro dibujo entonces con un marcador paper might de punta eh, no muy fina sino un término medio vamos a delinear nuestro oso panda si ¿sí? vamos a delinearlo y luego ya pasaremos al marcador listo luego con el borrador quitaremos los excesos y utilizaremos un marcador de tinta blanca que los pueden conseguir en el mercado también ya son muy comunes entonces eh, será muy fácil trabajar con ellos o como vamos a trabajar con tinta negra entonces pueden utilizar un color blanco si ¿sí? te pues, le sacan buena punta y con este podrán hacer esos visos blancos que le vamos a hacer enseguida a nuestro oso panda ¿Listo? ¿Cómo dibujar un panda de forma fácil y sencilla, paso a paso? Se los estoy explicando para que usted en su casa no se me complique. ¿Listo? Ya ven la forma, está quedando espectacular. Además, amigos, no olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden seguir confiando en el proyecto de Leo Drawings y además, pues, no me queda más sino agradecerles porque día a día eh, vamos creciendo en nuestra comunidad de dibujantes. Además, no olviden que en nuestro canal encuentran gran variedad de actividades para realizar portadas, carátulas, dibujos, pintura, manualidades y cosas. Muchísimas cosas más que se me ocurren porque la verdad mi cerebro está siempre volando de un lado para el otro. Bueno amigos, y no siendo más, los dejo ya finalizando este dibujo, compartiendo con ustedes este rico espacio, dándole un, una retocadita a la boca de nuestro panda y diciéndoles, amigos y amigas, Siempre, siempre disfruten de la vida, pero sanamente. Nada de excesos, porque todo en exceso es malo. Y además, recuerden que nuestro planeta necesita sanitos y vivitos. Entrar el planeta y nosotros. Listo amigos, para finalizar, chao, chao. No olviden suscribirse, darle like, comentar y seguirme en nuestros próximos videos tutoriales. Chao amigos, fue un placer haber compartido con ustedes.